Senadoras, senadores, eh, yo quiero empezar por un lugar de fondo en relación al, al momento que estamos viviendo de auge de, de las mujeres en lucha por su libertad de género, que es de lo que estamos hablando, y en relación a, a la reacción machista que está existiendo a ese avance. ¿no? Y yo eh, sí quiero dirigirme al Partido Popular y a la senadora Camarero para hablar con responsabilidad sobre, sobre esta cuestión. Yo creo que usted lo sabe bien, eh, su partido se encuentra actualmente en una encrucijada eh, o se dejan arrastrar por la reacción eh, machista, no por aquellos que hablan de ideología de género, buscando mantener el privilegio, por quienes arropan la idea de que las mujeres sistemáticamente, sistemáticamente mienten en los juzgados, aunque los datos lo, lo desmientan, o por quienes eh, minimizan eh, la violencia. ¿no? Es decir, esa, esa pulsión está ahí... Eso eso, o asentarse en el respeto a la, a la ley, en el respeto al sentido común, en el respeto a pacto de Estado, eh, a los acuerdos y en la responsabilidad de terminar con el hecho ineludible de que no pasa una semana sin que en este país un hombre asesine a una mujer, en que no pasan ocho horas en este país sin que un hombre viole a una mujer. ¿no? Entonces ahí sencillamente eh, pedirles eh, responsabilidad. responsabilidad ¿no? Ese que usted la tiene, se lo pido como partido, y creo que todas y todos eh, debemos tenerlo y que hemos trabajado en ese sentido de forma intensa. Me gustaría eh, pasar a leerles la página 67 del documento del Senado para Pacto de Estado, un documento que escribimos, trabajamos, consensuamos y aprobamos aquí. Dice así, la violencia de género es la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, y tiene su raíz en el machismo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. La violencia de género, también llamada violencia machista o violencia contra las mujeres, designará, como establece la ONU, todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive la amenaza, coacción o privación de libertad, tanto si se produce en la vida privada como en la vida pública. Todo acto de violencia basado en el género que dañe a las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca, en la vida pública o en la vida privada. Desde ahí voy al tema. Lo que este Senado aprueba hoy es tan imprescindible como insuficiente. Votaremos a favor de lo que se propone, obviamente, e insistimos en la urgencia de abarcar la inmensidad que falta. Y, en ese sentido, eh, le tomo la palabra, senadora Camarero, espero el voto favorable del PP a nuestra propuesta de ley por la libertad sexual contra las, contra las violencias sexuales. Hoy reformamos una pequeña pieza del engranaje que es el sistema de lucha contra la violencia machista formación en género a los operadores jurídicos para no repetir violencia institucional. Todas las senadoras aquí presentes que trabajamos en pacto de Estado, todas sabemos de forma específica y contrastada lo que todo el mundo conoce de forma eh, mediática, general y cotidiana, que existe una problemática grave en la respuesta judicial que todavía reproduce machismo. Las comparecencias de las expertas fueron claras, dieron alertas muy preocupantes. Demasiadas veces las mujeres no somos creídas, demasiadas veces... Se ignora cómo funciona esa violencia, cómo reacciona la víctima, la dependencia, el miedo o el sometimiento como forma de sobrevivir. Demasiadas veces se subestima el riesgo, demasiadas veces se minimiza la violencia y demasiadas veces seguimos siendo nosotras las juzgadas. Lo que tratamos de atacar aquí al final es la revictimización. Así pues, formar en materia de género es crucial. Y lo mismo piden las expertas que la calle, que asociaciones de profesionales y hasta el Comité CEDAW de Naciones Unidas, Naciones Unidas que sigue suspendiendo a España en respuesta judicial. Exigen y exigimos una formación seria, continuada, estructural, especializada en materia de género a todos los operadores jurídicos. Así que salga adelante la reforma de ley eh, orgánica del Poder Judicial que trabajamos hoy es positivo y significa que compartimos parte del diagnóstico y parte de la urgencia. La reforma busca la adquisición de conocimientos sobre igualdad, no discriminación y violencia de género en las oposiciones a la carrera judicial, en los cursos de la escuela judicial y en la formación continuada impartida por el Consejo. Aprobado este texto, pasará a estar en manos del Gobierno, señorías del PSOE, trabajar para hacer real lo que el papel aguanta. A lo formativos se añaden cuestiones materiales elementales, como dependencias judiciales que impidan la confrontación de víctima y agresor y, vía enmiendas, todo aquello relacionado con la accesibilidad que nos parece fundamental, evidentemente estamos a favor. Lo increíble es que esto no sea ya así. Dicho esto, entendemos que esta reforma se queda corta y pido reconsideración, pido reconsideración en relación a nuestras enmiendas. La reforma se queda corta en cuanto a la cobertura de todas las violencias machistas, que es algo que la España de 2018 ya debería tener perfectamente atajado. Entendemos que toda la formación que concreta esta reforma debería abarcar todas las violencias machistas. Y entendemos también que es ya evidente que los juzgados especializados eh, no pueden centrarse otra vez solo en la violencia que se da en el marco de la pareja o la expareja. Es fundamental ya que todas las víctimas de violencia machista sean atendidas en juzgados especializados y levantar, levantar para todas esas víctimas el mismo nivel de protección y acceso a recursos. En ese mismo sentido, esta reforma se queda corta en cuanto al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, empezando por el Convenio de Estambul, firmado y ratificado por España, y que en ese mismo senti sentido no se exige dar cobertura a todas las violencias machistas. Esta reforma se queda también corta por lo poco que abarca. Hoy enfocamos la formación en género de jueces y fiscales, y ello es capital, pero también lo es asegurar juzgados especializados suficientes, disponer de tiempo y medios humanos y materiales que permitan impartir una justicia que pueda llamarse así, y también lo es la revisión del circuito entero, desde los protocolos policiales al acompañamiento a las víctimas, a la efectividad de los sistemas de protección, a los recursos económicos y habitacionales para poder salir del riesgo. Claro que eso vale dinero, señorías, vale dinero, pero esto lo merece. Y finalmente. Se queda corta como aplicación del pacto de Estado. Ha pasado un año tras su firma y estamos dando cabida a una muy mínima parte de lo acordado por pacto de Estado. Unos pocos artículos de los más de 200 que contiene el pacto que ya era de mínimos. Urge pues todo lo demás y no comprendemos por qué nos está priorizando, por ejemplo, también lo educativo, que es el camino para que la violencia no se produzca. Seguimos en lo reactivo, cuando la violencia ya se ha producido. La transformación, obviamente, está en otro lado, está en la construcción de identidades y de relaciones eh, libres de machismo. Con todo, este cambio legal busca la especialización en género de operadores jurídicos que están tratando con violencia de género. Así que nuestro sí, nuestro sí, siendo crítico, es mayúsculo.